Uh. Bien Ya, vamos a descongelarle Bien Sistemas de bajo nivel en línea Abrimos dentro de 30 segundos Está caliente 5 segundos para abrir Su tubo está en verde Ciclo completo Sentimos las prisas jefe maestro Estamos un poco liados La desorientación pasará enseguida Bienvenido señor, enseguida le tendremos preparado Jefe, eche un vistazo por la sala Tengo que calibrar el diagnóstico de su traje de campaña Bien, gracias señor Estoy ajustando sus monitores de energía señor Constantes vitales normales, no hay quemaduras muy bien, señor. Ya puede salir del criotubo. Le he dado una dosis doble de estimulante. De una vuelta por la sala criogénica y reúnase conmigo en el puesto de diagnóstico óptico cuando esté listo. Colóquese sobre el cuadro rojo. Ya sé que los técnicos de armamento suelen ocuparse de los sensores de objetivo, pero vamos mal de tiempo, jefe. Mire los paneles intermitentes para fijarlos como objetivos. Cuando los fije, cambiarán de color. Vale, muy bien. Señor, recibo algunos errores de calibración. Voy a invertir el ángulo de visión a ver si le parece mejor. Fije las luces intermitentes como objetivo. ¿Está mejor así o lo vuelvo a cambiar? Vale, vuelva a mirar arriba y abajo. ¿Lo dejo así o lo vuelvo a cambiar? Vale, dejaré el ángulo de visión normal, pero si quiere lo puede cambiar más adelante. Apunto para las pruebas de escudos de energía. Sígame hasta el puesto de pruebas para escudos de energía. Equipos de combate alfa a Sierra, a sus posiciones de defensa. Nave de abordaje del pacto aproximándose, prepárense para hacer frente a los intrusos. Colóquese sobre el cuadro amarillo, será solo un segundo. Vale, ajuste sus escudos de energía. Muy bien, escudos totalmente cargados. Bien, señor, bájelos para probar la recarga automática. ...se recargan normalmente. Todos los indicadores en verde. Puente 2, aquí el Capitán Case. Envíen al Jefe Maestre al puente inmediatamente. Capitán, tendremos que saltarnos el diagnóstico de armas Ahora y... mismo, soldado. A la orden, señor. El Capitán parece nervioso. Mejor que vayamos para allá. Ya le buscaremos armas luego. Vale, pero voy a dejar el autodiagnóstico funcionando. Buena idea. Mejor que vayas a tu grupo de evacuación, Sam. No afirmativo. Solo tengo que reiniciar el ordenador y me largo. ¡Oh, Dios! ¡Intentan atravesar la puerta! ¡Seguridad! ¡Intrusos en críos! ¡Por favor! Sam. ¡Sam! Vamos, tenemos que largarnos de aquí. ¡Por aquí! Alerta a toda la tripulación. Grupos de abordaje en cubiertas de vapor 4, 7 y 12. Equipo Baker adelante. Segurad las compuertas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡No me han preparado para esto! ¡Cubrirme! ¿Dónde sea, señor? El Capitán le necesita en el puente ya. ¡Sígame! ¡Socorro! ¡Los he encontrado! ¡Vamos, jefe! ¡El Capitán Case nos espera, señor!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 Necesitan ayuda, jefe, haz todo lo que puedas. Bueno, sigue así. Equipos de a combate bailar. en cubierta 7 y 8, a la segunda posición defensiva. Agacha la cabeza, recuerda que ahora somos dos aquí dentro. en levantarte. Aquí todo despejado. ¿Qué pasa? ¿Nos ha alcanzado algo? ¡Vamos! ¡Ah! No te ¡Ah! Lo siento. ¡Hirmanad! Equipos de combate de reserva encubiertas 5 a 9, a la segunda posición defensiva. Están usando las esclusas de nuestras lanchas salvavidas para comprar su nave de abordaje. Nosotros salimos y ellos entran muy listos ellos. Yeah. en el embarcadero encima de nosotros.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 Espera, tenemos que pasar por esa puerta, pero está dañada por una explosión Analizando, el mecanismo de control de la puerta está desconectado, aunque muy dañado, deberías poder echarla abajo golpeándola con el arma de la tripulación y personal de operaciones a las lanchas salvavidas. Retírense a los puestos de evacuación. Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Equipos de combate alfa a noviembre a los puestos de evacuación más cercanos. Sierra Víctor, prepárense para evacuación Solo queda una lancha salvavidas rápido, sube a bordo antes de que despegue. Hay graves daños en la superestructura. No sé cuánto más aguantará el autun. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! Convendría que nos fuéramos ya. Dale. Sí, señor. Estamos fuera. Distancia de seguridad mínima.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 ¿Oyes? Por fin ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Los demás El impacto No hay nada que hacer alarma. He detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose. Recomiendo que vayamos a esas colinas. Con suerte, el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse.